El karma es como las tarjetas de crédito. Disfrutas ahora. Pagas después con intereses. En esta vida, todas nuestras acciones tienen distintas clases de repercusiones y consecuencias. Lo que quiere decir que en algún momento, la vida nos devolverá lo que le demos. Es por este motivo que no vale la pena perder el tiempo pensando en las malas acciones de los demás. Ya que lo mejor es concentrarnos en nuestras propias acciones. Para tratar de hacer el bien y atraer la mayor cantidad de energías positivas posible. ¿Cómo están amigos? Les habla su fiel servidor, Ricardo Niño. Para mí, es todo un placer recibirlos. De nuevo en v lifers Por favor Concéntrense Cierren los ojos Pónganse sus audífonos Y conecten con mi voz En esta ocasión Vamos a buscar la mejora mutua Vamos a buscar el bienestar propio Y vamos a progresar Porque somos personas Sumamente trascendidas Somos exitosos Somos gente nueva Y de eso nos encargamos acá en BeLifers de hacer que te sientas así. Existe una creencia oriental conocida como el karma, la cual afirma que existe una especie de energía universal que se genera y se va concentrando a partir de nuestras propias acciones, la cual funciona como un imán para las buenas o malas energías, dependiendo de nuestros actos. A pesar de que muchas personas consideren esta ley de retribución como una farsa, lo cierto es que toda acción tiene una reacción, por lo que es necesario pensar en las consecuencias. Es por este motivo que nunca debemos actuar para causar daño o dolor a los demás, ya que este tipo de acciones se devolverán en nuestra contra con una mayor intensidad, generando mucho más sufrimiento del que le hicimos pasar a las demás personas en el pasado, lo que es fundamental que comprendamos que nuestras acciones del presente marcarán nuestro futuro. A pesar de que existen muchas personas que piensan que el karma es una mentira para controlar a las personas, y que sus acciones no tienen ningún tipo de consecuencias, ya que no las perciben inmediatamente, lo cierto es que tarde o temprano el universo les retribuirá con el mismo tipo de energía que hayan acumulado. Así que es importante que pongamos en práctica aquel viejo refrán que dice «Aquel que obra bien, le va bien, y el que actúa mal, le va mal». Cabe destacar que todas las personas estamos expuestas a las malas acciones de los demás, lo que nos puede causar mucho sufrimiento y perjudicar de distintas maneras. Sin embargo, debemos recordar que en algún momento todo el mal que hayan causado se les devolverá por efecto del karma por lo que resulta innecesario causar algún tipo de daño o pensar en la venganza, ya que si actuamos mal, sin importar cuál sea el motivo, también acumularemos malas energías y terminaremos siendo sorprendidos por el karma. Tampoco debemos esperar que esas malas acciones sean devueltas a los demás o que el karma se encargue de pasarles factura, ya que si no, será imposible concentrarnos en nuestras propias vidas para tratar de actuar de forma adecuada y empezar a generar malas energías por nuestra mala intención. Por lo que es importante no desear o hacer ningún tipo de daño a las personas que nos hayan lastimado física, mental o emocionalmente en algún momento. Entender al karma como una energía universal y no como algún tipo de venganza es el primer paso para poder vivir en armonía con los demás y con nosotros mismos y alcanzar una verdadera paz mental ya que de esta manera no esperaremos que las personas paguen por sus malas acciones sino trataremos de actuar bien para atraer únicamente energías positivas es importante mencionar que el karma no solamente nos enseña que debemos evitar actuar mal con los demás para salvarnos de toda la mala energía que acumulamos por ellas, ya que esta ley también indica que las buenas acciones atraen energías positivas, por lo que si actuamos de buena manera, con las personas aseguraremos un mejor futuro y evitaremos una gran cantidad de problemas y complicaciones diferentes. Por otro lado, no debemos ayudar a los demás para mejorar nuestro karma, ya que de esta manera no estaremos actuando por su bienestar, sino por nuestro propio beneficio. Así que es importante actuar de manera desinteresada por los demás, o de lo contrario, simplemente las estaríamos usando para evitar las malas energías en nuestro futuro. No obstante, también es importante pensar en nuestro bienestar, ya que al realizar acciones que nos perjudiquen a nosotros mismos, también estaremos acumulando malas energías, ya que absolutamente todos nuestros actos generan un tipo de energía específica dependiendo de su naturaleza. Así que recuerda evitar acciones que puedan causarte daño, como los malos pensamientos, o acumular rencor hacia alguien. Aunque no existe ninguna manera de escapar del karma o de las consecuencias de nuestros actos, si acumulamos buena energía, podremos aminorar las repercusiones generadas por nuestras acciones. Este hecho no quiere decir que actuar de buena manera elimina las malas acciones, y que si hacemos el bien, luego de perjudicar o dañar a alguien, inmediatamente evitaremos que las malas energías que generaremos nos alcancen. Todas las personas, habitualmente, solemos actuar mal en algún momento de nuestra vida por distintas razones. Sin embargo, la mejor alternativa es aceptar que cometimos un error y disculparnos por nuestros malos actos para evitar cometer las mismas equivocaciones y seguir acumulando karma negativo en nuestra vida. También es importante recordar que todas las malas acciones generan malas energías, por lo que resulta absurdo pensar que ciertos actos no tendrán consecuencias, ya que lo cierto es que por muy insignificante que parezca, todo lo que hacemos tiene algún tipo de repercusión en nuestro futuro, lo que nos puede causar mucho sufrimiento o generar mucho bienestar, dependiendo de la manera que hayamos obrado anteriormente. Cuando nos rodeamos de buenos pensamientos y comenzamos a actuar de manera correcta casi de forma inmediata, podremos comenzar a notar los múltiples beneficios, ya que las personas que acumulan y atraen buenas energías generalmente alcanzan el éxito en sus vidas. Para terminar, es importante que recuerdes que actuar bien es no significa que todos los aspectos de nuestras vidas serán totalmente positivos, ya que las personas están expuestas a múltiples situaciones diariamente. Sin embargo, del karma permite superar momentos difíciles a las personas que obran bien, ya que las buenas energías se encargarán de recompensarlas cuando éstas menos lo esperen. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, déjame en los comentarios un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final y que eres fiel al canal. Recuerda también regalarme un buen like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. Soy Ricardo Niño y por ahora, en esta ocasión me despido, pero estoy seguro que nos veremos en una futura ocasión. Hasta la próxima, querido o querida amiga.